Uff, uff, ous, os uff, Uf. Venga, venga, venga. Aquí hay sombra. Ah. Ah. ¿Eh? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan el Aparato. ¡Listo! Para empezar el directo de todos los días. Pero primero, mega like, que ya sabéis que han vuelto los vídeos diarios a YouTube. Donde, además, mega like, como volvemos a la Titan Desert, os estamos enseñando desde dentro. ¿Cómo entrenamos? Uno. Uh. Uh. Uh, la que me va a parir. Mm. ¡Hostia! <susurra> Venga. Link aquí abajo. Dos. ¿Cómo es la bici para la Titan Desert? Tres y más importante. Ayer salimos de celebración con todo el equipo. Esta mañana me he despertado, me he pesado y digo, madre mía, y esos kilos no estaban aquí antes, entonces Vamos a tener que afinar 6 kilos para la titan de ser, Básicamente porque en la espalda el jabalí, el dromedario va a llevar este pedazo de modem Para retransmitir toda la carrera en vivo y en directo, con lo cual Con lo que hemos metido aquí, lo que hemos metido aquí, o afinamos un poco o no lo vamos a lograr Así que hoy, ¿cómo perder 6 kilos para la titan de ser? A la de 3, a la de 2 y a la de 1, vamos para allá Tú, locos no os olvidéis de disfrutar que los fines de semana están para eso. Pasa qué? a veces es complicado pronunciar bien, pero vamos para allá. Tú a las cuatro y media de la mañana haciendo una story, llegando todo borracho a tu casa. Presuntamente. Hostia, okay, hombre, que, que impadaba, ni presuntamente eh. ni nada, sí, Juan. Sí. Es que no no sabías ni dónde estabas ayer. Sí, en casa, en casa, que llegué a casa. Que Mara me... Santa. Cuando he visto esa story. Digo, digo, pero, pero, Juan, es que no podías, pero no podías ni vocalizar sin vergüenza. Es y que... Te digo una cosa, un... la tuve que grabar tres veces. Buse, buce, uh -huh. uh <-huh>. <theo> <coetas bipartisakovas> bueno, va. Eh... <risa> nos Tú, va, vamos a salir a entrenar un poquito, que si no ya lo sabéis, que el jabalinchi se lía aquí, nos ponemos de charleta, nos ponemos de jiji jaja, y luego esto no hay quien lo aguante. Vamos a trincar esto por aquí. Vale. Eh, a ver. Eh, no. A ver. Uh, vamos. Uh, eh, vale. Grande. A ver. Yo la he dejado cargando esta noche, con lo cual debería estar... 100%. Grande jabalinchi. Eh, y. As, vale. Ah, uh, uh, eh. Ay. Se viene Titan Desert. Y si no entrenamos bien, tío, las voy a pasar canutas. Porque vamos con una pareja mixta, vamos con una chica, que está muy fuerte, y si no me pongo yo fuerte, um, las voy a pasar putas, y sobre todo, no vamos a poder competir. Y la idea es competir bien en esta titantesa. de la um, ronda del mit y vamos a ir a subir a la ronda de dal y ahí en la ronda de dal es donde ya empalmamos y um, nos vamos para nos vamos para las aguas las aguas colsarola etcétera mirad qué pedazo de vistacas que tenemos por aquí mira mira mira mira ¿Qué? ¿Y que te agrada venga vamos a probar de bajar por aquí Pasa que con la gravel no es fácil. Ahora veréis que el sitio al que vamos es un sitio que más... Ma... ¡Uf! Aquí, hostia, cómo se ha caído esto de, de arenica buena. Es uno de los sitios donde normalmente le saco fotos a los grafitis. Entonces veréis que es el sitio de los, de los grafitis del, del jabalí. Aquí empieza, espera que lo giraré para mí, ¿eh? Lo giraré para mí para que veáis la subidita de la muerte. El tramo que nos viene ahora es un tramo de que puede estar al 25%. Uf. Venga, uy uy uy uy. No tengo claro, Uf. no tengo claro que la vayamos a lograr con este desarrollo, ¿eh? Venga. Venga. Uf. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ua, uy! Uf. Es la primera vez que lo subo con ah, la bici de gravel y me cago en dena. Venga, venga, va. Forly, forly, vamos. Uf. Venga. Venga, venga. Uf. Ah. Oh. Uh, ah. Ay, ay, ay, ay, ay. Uf. Aquí probablemente estemos a un 26 27% riño nada complicada uf, uf. aquí se pone complicado porque ya deja de ser asfaltada y hay raíces y con la opa, y con la de gravel es complicado me estoy poniendo cachondo acabamos de subir, para mí uno de los repechos más duritos que tenemos aquí en Barna 20, creo que el, yo diría que el máximo es un tramito que te pones al 27 me he dejado la riñonada y la cuestión es que claro, al final la bici de gravel que llevamos es uh, monoplato y es un desarrollo que no es de mountain bike sino es más, de, es más de carretera que mountain bike con lo cual, puta locura, espérate que voy a intentar enseñaros desde aquí desde aquí no se ve Pero claro es Toda esta subida, toda la subida de abajo Toda la subida que llega por aquí Y llegando pues hasta ahí abajo A los grafitis Venga, vamos para abajo Vamos a ir para abajo Venga, vamos para arriba Ahora viene otra subida entretenida porque os voy a llevar a la calle donde vivía el jabalí, um, donde ha vivido el jabalí durante dos años. Hostia, ahora pega bastante rasca, ¿eh? Mira, fijaos que la gente lleva abrigo y todo y en manga corta, ¿sabes? He hecho de menos vivir aquí, no en el día a día, pero sí para los entrenos, ¿eh? Como me gustaba... Entrenar por la montaña. La verdad es que fui bastante feliz, ¿eh? Mientras viví aquí. ¿Veis la subidaca? ¿O está demasiado lejos? Como... Sí, sí, os veo perfecta. Perfecto. Eh... Vamos a ir para allí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! Aquí hay som. ¡Ah! ¡Ah! ah. venga! venga ¡Vamos! Vamos, para va, que ya hay son uh, uh, uh. Vamos, grande Acabamos de subir otra de las subidas heavies. Esta además es en gravel La puta maracan que me va a parir, tú oh, oh, oh. Uh, uh, uh. Bueno chavales, ya sabéis en un mes tenemos la Titan Desert y estos directos nos van a servir cada día, de lunes a domingo, de 2 a 6 de la tarde, dándole a la bici para entrenarnos. ¡Yija! Like si quieren más vídeos como estos. Venga, casi vipi, vamos para allá. ¿En directo o qué? Vamos adentro ¡Ay, oh, qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué costabrada. Con ropa, sí, hombre, claro No me voy a... O sea, si me pongo desnudo Nos van a banear <risa> Tremenda tú la viste